Buenas tardes. Soraya de Legané nos ha regalado unos esquejes de encinas que estamos plantando en esta zona para repoblar los espacios que están con, sin muchos árboles en Legané, para generar oxígeno para todas las personas que viven en Legané, que es buen ambiente y salud para todos. Bueno, queremos continuar el proyecto que empezamos ya hace unos años para repoblar los caminos. Eh, como habíamos visto, nos comentó Soraya que habían desaparecido algunas encinas, pues venimos aquí a repoblarlas ¿no? con las encinas que nos ha donado y pues, a, a seguir construyendo futuro, ¿no? plantando para que esto siga hacia adelante. Es la continuidad de un proyecto que se desarrolló en el marco de los programas de empleo, en concreto la rehabilitación de, del camino que conduce entre eh, la Avenida 2 de Mayo y, y el campo de Leva. Bueno, las encinas son muy interesantes porque se adaptan muy bien al cambio climático, soportan muy bien las altas temperaturas, están adaptadas a, a este clima. Y esperamos pues que arraiguen y que pues dentro de no mucho pueda verse el fruto de, de esta plantilla.